Sí, sí, sí, amigos pescadores. Seguimos con el mes del padre y seguimos con el Fox 6. En esta oportunidad, observe. Sillón plegable de camping reforzado. Sentate, Willy. Espectacular, terrible sillón. Lo vamos a acompañar de un termo Broxol. Doble capa de acero inoxidable, Duración 24 horas. ¿Qué más? Una excelente parrilla para pescado. Y cerramos el combo de oferta con un precioso juego cuchillo y tenedor para el asado. Los cuatro artículos que son el termo, la parrilla de pescado y el convicto este de asado, todo, redondeamos en 10 mil pesos. Increíble oferta, en todo el conjunto de 10 mil pesos. Y encima envío gratis a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima.